Hola Socráticos, ¿cómo están? Soy Sócrates el guitarrista y hoy día les traigo un video que me habían estado viendo harto. Les voy a explicar con detalle cómo se usa este pedal. Lo que escucharon recién era este pedal, el multi Zoom G2.1NU. Y les voy a explicar hoy día eso, cómo funciona paso por paso para que entiendan la mecánica de la configuración de este pedal. No se lo pierdan que les dejaré unas sorpresas al final del video. No sé qué sorpresas, pero algo saldrá. Ok, Socráticos. Lo primero que les voy a mostrar, las entradas y salidas que tiene este pedal multifecto, digamos. Y tiene una, dos, 3, 4, 5. Input es obviamente la entrada. Aquí va la guitarra. Output o phones, dice. Se pueden conectar unos audífonos. O se puede conectar alguna salida a la que tú quieras, a un amplificador, a una mesa, por ejemplo, a una tarjeta de audio, etcétera. control -in. Este control-in, no sé muy bien para qué es. Tendría que revisar el manual. Lo voy a revisar y lo voy a poner aquí mismo en la pantalla. Este USB es para conectarlo al PC. Este pedal multifecto se puede conectar al PC y se puede usar un software para administrar los patches que uno va grabando, las configuraciones de, de todos los efectos. Así es que ese USB es para eso. También se puede actualizar la firmware de la pedalera. Este obviamente es el, el switch de power para encenderlo, apagado, encendido. Y este es el conector de voltaje donde va la fuente de poder si ustedes quieren conectarle una fuente de poder de 9 volts 500 mil eso es lo que necesita este pedal eh, multifecto no viene con una fuente de poder así es que tienen que comprarla aparte o ponerle pilas como describiendo el, el pedal es bastante robusto es entero metálico excepto esta parte de abajo que es plástica esta parte es toda plástica tiene aquí un compartimiento donde se le pueden poner pilas. Una vez yo hice ese experimento de usarlo con pilas, pero lamentablemente no me fijé. Se me acabaron las pilas mientras estaba tocando en vivo. Así es que no fue muy buena idea usarlo con pilas. Mejor usenlo con un eliminador de pilas o fuente de poder. Lo pueden conectar ahí. Um, y eso es una construcción bastante robusta, toda metálica. Este pedal yo lo encuentro bastante bueno. Es metálico también. Tiene acá una superficie de goma. Lo único que encuentro es que es un poco chico, ¿ya? Pero, y, y claro, un poco corto el, el, el juego que tiene ahí de movimiento. es Un poco corto. Pero aparte de eso, eh, está bastante bien el pedal y por el precio, eh, bastante bueno. Yo lo compré este alrededor del 2012 o 2013 de haberlo comprado. No recuerdo bien la fecha. La fecha exacta. Entonces ahora lo vamos a conectar. Aquí va el ampli. Aquí va la guitarra. Y aquí va la fuente de poder. Ahora lo encendemos. Les voy a explicar primero los switches, los botones y las perillas. Cuando uno recién lo enciende, uno, a ver, voy a hablar de cuántos bancos tiene en realidad. Esta, este display sirve para ver lo, la cantidad de bancos. Aquí estoy en el banco 00 y dice scoops, tienen que leerse el manual porque en el manual sale qué significa cada una de estas cosas. Entonces ahí sale, acá salen los números y acá salen los, obviamente los, el nombre, se le puede poner un nombre. Esta pedalera tiene 100 bancos que ya vienen preprogramados, que no se pueden modificar y tiene aparte de eso 100 bancos más en los que tú puedes programarlo con los efectos que tú quieras y dejarlo a la pinta como tú quieras, casi como tú quieras, porque tiene ciertas reglas dentro de la cadena de pedales que vamos a ver más adelante. Ok, súper fácil, eh, vamos a ver estos dos botones, son para irse moviendo hacia arriba en los bancos. Acá, por ejemplo, estoy en el banco cero y con este botón voy moviendo hacia abajo. Con este hacia abajo, con este hacia arriba. Ahí estoy en el banco cero, que son los bancos eh, que ya vienen preprogramados y suena así el otro banco suena así y así sucesivamente 100 bancos y disti con distintos nombres Con este subo Con este bajo Así de simple Voy subiendo de uno en uno ¿eh? Ojo con eso También este Si tú lo aprietas los dos botones al mismo tiempo Ahí puedes tener un afinador Estoy desafinado Ah, el afinador. Tienen que ver acá las luces. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botones. Este del medio es cuando está afinado y marca verde. Cuando marca mucho hacia acá, hasta la hacia la izquierda, cuando marca hacia la izquierda en rojo, como eso, es porque está muy bajo el tono. Y cuando marca más hacia la derecha, en rojo, es porque está muy, muy, muy arriba el tono. Entonces tiene que quedar ahí en verde. Echar al final. Ok, súper fácil. Con este subo, con este bajo. Después tengo estos botones de acá. Aquí hay distintos botones. Uno dice banco, que es para subir en los bancos, y voy subiendo de 10 en 10. Lamentablemente este no lo puedo controlar con el pie. Tengo que hacerlo con la mano porque es muy pequeño. Con este subo, con este bajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos dos botones? Es subir y bajar, pero de 10 en 10. Lo mismo que estos, pero estos suben de 10 en 10 y bajan de 10 en 10 en los bancos. Después tengo este, que es para, dice Store y Swap. O sea, es para guardar o para intercambiar efectos en, en los bancos. Acá, bueno, no vamos a hacer nada porque no, no hemos hecho nada. Después lo vamos a ver cómo se usa. Este Direct es para la pedalera tiene dos modos un modo directo que es conectándolo directo digamos a una mesa de audio y después saliendo por unos power amp o en un amplificador directo a un amplificador de guitarra entonces tiene esos dos modos cuando aparez... cuando yo aprieto y aquí está en rojo eh, direct. me aparece aquí al medio CAV CAV significa qué tipo de gabinete voy a usar bueno eso lo podemos explicar después también tiene este eh, play stop, que es una batería. Este tap es para darle el tiempo al delay, es para definir, digamos, el tiempo del delay, que uno lo puede hacer apretando ese. Después tiene el USB global. Es para cuando uno conecta la pedalera al computador por USB. No vamos a hablar mucho sobre eso porque no lo vamos a usar. Me voy a concentrar más en estos cuatro que es lo principal que ustedes tienen que saber y aprender esta rueda es la rueda principal de la pedalera acá están todos los tipos de efectos que tiene esta pedalboard en este modo, bueno acá tiene un puntito no sé si se alcanza a ver ahí en el video pero tiene un puntito que señala en dónde estoy parado digamos con la rueda es una rueda que va girando así ya acá está en el modo play que es cuando uno está tocando y uno, y uno puede cambiar esto, estos modos y sin modificar nada. Cuando uno está en el modo play no se modifica prácticamente nada de lo que uno está haciendo porque es para tocar no más. Luego tenemos un modo aquí, el primer modo que es comp, aquí dice off. Ese modo es el modo de compresión, obvio. Si yo lo activo, estoy con compresión. Ahí tiene los parámetros que son Sense, Attack y Level. Acá esto es bien simple. Siempre que uno entra, por ejemplo, aquí estoy en el modo de compresión. Pongo modo de compresión. Y para modificar el modo, cada uno de los parámetros que tiene aquí estos tres, yo muevo estas tres rueditas. Estas tres ruedas que están acá, estos tres potenciómetros, representan estos tres que están acá. Entonces, yo lo subo aquí, están 6 y lo subo un poco y sube ahí. El sense, attack, slow o fast. Y acá está el level que vendría a ser siempre el level es el volumen. expliqué aquí en el modo compresión y yo moviendo esto moviendo esto esta es la lógica del, de toda la pedalera esa es la lógica y uno modifica aquí con estas con estos potenciómetros y se activa o se desactiva con cualquiera de estos dos botones Ahí off y ahí on ya una vez que uno lo activa acá en la parte de acá se ve una pequeña flecha acá arriba donde dice Comp. Eso es para porque tiene distintos modos de compresor. En este caso, tiene un compresor en el modo compresor, pero hay distintos modos de compresión. Entonces uno con estos dos botones va subiendo o bajando. Con este sube, con este bajo. Ahí sube. Rack Comp. M Comp. Y tiene esos tres modos nomás, en este caso, el compresor. Lo vamos a dejar apagado. Después tengo EFX, EFX son di distintos efectos en realidad, en el modo EFX, entonces tiene por ejemplo un auto autobah, me voy moviendo con estos, resonance, booster, resonance, auto wah, booster, trémolo. El trémolo también aquí empieza a parpadear el tap porque yo lo puedo setear con el tap. Ahí, por ejemplo, entonces trémolo es un efecto que se puede setear con el tap. ¿Qué otro tiene? Ring Mode. Y lo mismo, todos los efectos se controlan con estos tres. Siempre les van a aparecer tres o a lo mejor dos de estas perillas. Entonces lo controlan con estas perillas. Ring Mode, Slow Attack, Octavador. Es un guaguá. Por ejemplo, para controlar el guaguá, ahora vamos a hablar de este pedal. Para controlar el hay guaguá algunos, hay algunos efectos que se pueden controlar con el pedal y otros que no. Siempre se puede controlar algún parámetro y en algún caso de algunos efectos se le puede cambiar el parámetro que uno controla con el pedal. Todo eso está bien explicado en el en el manual, con detalle. Yo no voy a entrar en mucho detalle, sino que voy a dar un ejemplo acá. Por ejemplo, estoy en el guagua. Si se fijan, acá lo muevo, el, el pedal, de expresión, y lo que hace es bajarme el volumen. ¿Por qué? Porque acá dice, acá están todos los efectos que se pueden controlar, y acá dice volumen. Entonces está controlando el volumen del, del pedal box que es un wah-wah entonces yo aprieto este pedal assign y le pongo aquí en FFX -E y ahí va a controlar el wah-wah Ahí controla el drive que es el. Después lo vamos a ver en la distorsión. Si no quiero que controle nada, entonces lo voy bajando ahí hasta que se apagan todas estas luces. Ahí no controlo nada con el, con el pedal de expresión. ¿Qué más tiene este EFX? Tiene, ahí tiene un emulador de un Crybaby, el otro era un emulador de un Wawa Box, etc. Y no hay mucho más. Todo esto son, Hay algunos que son emuladores de pedales, otros son emuladores de amplificadores, etc. Todo eso lo pueden ver en el manual de la pedalera. Después tiene este modo, que es el ZNR, que es el Noise Reduction. Si se dan cuenta, tiene solo un parámetro que dice que es el Threshold, THRSH, y que se controla con este. No tiene otra cosa más acá. Threshold es en realidad el umbral.